tema, que debo, ver. hay un debate, y yo le voy a decir mi posición, porque este programa no es para engañar a nadie, yo quiero que me permita, bueno, qué barbaridad, Buenas tardes, vamos a darle paso a estas dos llamadas para hacerle este comentario, buena, Bu buena tardes, Omar, ¿cómo estás Bien, gracias, un placer, muy gracias de los políticos, tuviste un llegó el procurador de aquí que que nadie lo había visto, ni que la supuesta fraude de Monet, qué hipocresía, Dios mío. Eh? Ellos están está el procuradores aquí, en vez de una cosa que va para los años, un año y pico. ¿Eh? Esto no es falso. Así, Dios es. mío. ¿eh? Tenemos otra ¿Ten llamada por ver aquí ver la, por el ver canal. Ver cara, Buena. Buena. Buena. Buena. Se cayó. Entonces miren lo siguiente. Hay un debate de un narcotraficante, que ya yo había hablado de eso, pero ahora voy a hablar porque ahora la campaña la campaña se ha centrado en narcotraficantes. Señores, miren, yo le voy a decir lo siguiente. Los dos partidos, el PRM y el PLD, están llenos de narcotraficantes. Ninguno de los dos pueden hablar de eso. Oiga, ninguno de los dos pueden hablar de Yo me callara. Y es verdad que, lo, pues yo lo dije los otros días, que los partidos han sido permisivos. El PLD no puede hablar porque ha tenido a César el abusador. David Gabriel fue candidato aquí. Y David Gabriel cayó preso por droga en Nueva York. Eso lo sabe todo el mundo. Y el PRM ha tenido y tiene gente en cargo aquí que son de narcotráfico y en el país entero no pueden hablar ninguno de los dos partidos. Si tú me dices Alianza País, y yo creo que hasta Alianza País ha tenido candidato. Entonces, el sistema de partidos de República Dominicana, no, pero también hay gente que hay que darle la oportunidad y hay gente que se supera. Tú ves, porque eso, eso se da. Yo conozco, el, yo conozco el caso de un alcalde que fue alcalde de Washington que cayó preso por droga, el tipo cumplió su condena y regresó y ganó la alcaldía. Porque usted puede, eh, a la gente le dan oportunidades. Ahora, malo es que usted sigue en esa actividad y ejerciendo actividad política. Y que yo siempre he criticado que los partidos políticos dominicanos, cualquier narco ingresa a los partidos y, y le dan jefatura, y le dan candidatura y le dan todo. De modo que esos partidos no pueden hablar. Porque a mí no me van a tomar pelo. Y es verdad que los dirigentes de arriba saben que son narcos. No me vengan de que, que se hacen los locos, de que, que no saben, saben todo. Y le cogen los cuartos. Coño, lo que pasa es que cogen un riego. Y después cuando le curen el tipo. Ah, entonces Soto Jiménez le llevó el expediente de Quirino a, a Hipólito Mejía. ¿Y qué hizo Hipólito? Que eh, era teniente y lo ascendió a capitán. Y le dijo Soto Jiménez en el informe. Sí, mire, este tipo es sospechoso porque tiene una fortuna y es teniente. Pero lo mismo los peledeístas. Los peledeístas protegieron a Figueroa Agosto. Los peledeístas tienen muchísimo narcotráfico. Los dos partidos están llenos de narcos. No pueden hablar ninguno de los dos. Yo fueran ellos dos y ese tema de narco no lo abordo porque los dos están llenos de narco. Aquí en Macorís y en todos los pueblos. Para que estemos claros en eso. Lo peor del caso es. Eh. Mira, mira, por ejemplo, yo vi, coño, y se me quiso salir la lágrima, un candidato que tiene Alianza País, José Horacio Rodríguez, un muchacho joven, nieto, bisnieto de Juancito Rodríguez, uno que entregó su fortuna porque Trujillo lo quería aniquilar económica, política y personalmente, a Juancito Rodríguez. Que era dueño prácticamente de Cibao entero. Y ese hombre subvencionó eh, invasiones como la de 47, que fracasó porque la delataron. La de 1947, la de Cayo Confite. Ese hombre la subvencionó. Y faltando meses para ajusticiar a Trujillo, Juancito Rodríguez murió. Y ahora un nieto de él, hijo de Porfirio Rodríguez, que es el presidente de la Fundación. De Maimón, Estero, Estero Hondo y Constanza Constanza, Maimón y Estero, Hondo. José Horacio Rodríguez Con un discurso y con una capacidad Y a mí me da pena La gente no vota por ese muchacho Coño y vota por un maldito bandido narco Por un maldito que lo ve engañado Ustedes Y ustedes votan por esos bandidos Y por una gente seria no votan Entonces este pueblo tiene que estar jodido obligado este pueblo no puede apilar maná porque es que vota por bandido, por el que lo engaña. Entonces un pueblo así tiene que estar jodido. Tiene sí, que estar jodido porque te vota por bandido. Oye, se le metió una gonzalada al ministro de salud. Dijo que, que gonzalo y después dio bachata. Yo sigo, sé, esa. Dice, dice, dice. No, no, pero mira, este es un país de... Este es un país de Mira otra cosa, lo que es este país. La duna de Baní la invadieron. Están depredando los bosques. El gobierno no sabe nada de eso. Pero una movilización de protesta... El jacil, ahí se apareció la policía para eliminar. Pero eh, eh, hay un senador que ha acabado con la línea noroeste, senador del PLD en Santiago Rodríguez, depredando todos los bosques, dañando todos los ríos. Eh, y lo que la naturaleza les regaló a este país, con lo que significa la duna de Baní, lo están depredando. Lo, lo, lo. Oye, el gobierno no aparece, y no, al contrario, el gobierno nombra, Danilo nombra. A Ángel Esteves, que es un agente de, de, de, de, de, de los agentes químicos de Monsanto, que es una compañía que la han condenado por el exterminio. ¿Tú, tú sabes lo que significa ese, ese, ese veneno de Monsanto que se ha criticado muchísimas veces? No, hombre, no esto es un país que tiene que estar obligado. Bueno, señores, la Junta Distrital de la Peña haciendo una gran labor en aquella comunidad como se debe. Eh, ya llegó el doctor Egal Peralta, que vamos a hablar de medicina para ver si nos ponemos rilá. <risa> Mira, no va a la fase 3. <risa> ya la superieron ya le recomendaron a Danilo que ya. ¿Tú sabes quiénes se embromaron con eso? Las iglesias. Porque la fase 3 implicaba tres misas por semana. Que las pequeñas y medianas empresas pudieran trabajar a toda capacidad. Se va a sorprender porque eh, yo no me estoy sorprendiendo de nada, doctor Peralta, con esto.